vamos a partir la pizza y vamos a ver cómo está Se ve deliciosa me va a comer muchísimo no en serio la salchicha la es como no es la típica salchicha, es como salchicha de asado. No sé cómo explicarlo. A ver, estoy probando la pizza. Pues tiene la muchas mano. cosas como del mar. Es que está como desarmada. Me decís cuando la pago? Mm. ¿Va a decir algo? Mm. Es rica, es rica. Tiene muchas cosas como del mar. Con salchicha, Uy, a la vez. Pero... Marones. Veredicto es distinta pero rica.